Soy Israel Bangera en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para quitarle copyright a las canciones de YouTube. En este caso es un video que me solicitaron, pero necesitan la canción. Entonces vamos a convertir este video en audio. Y luego, pero en sí en sí lo que trata es de cómo convertir una canción solo que quien necesita eh, la canción eh, no la encontró simplemente en audio solo que está video y audio entonces mmm, lo, voy a sacar la, el audio de esta canción entonces pero en sí en sí el contenido de este tutorial en sí en sí el objetivo es cómo es mostrar cómo hacer para evadir el copyright de las canciones entonces vamos a convertir esto a audio entonces abrimos Format Factory vamos a abrirlo, vamos a convertir esto preferiblemente deben de convertirlo en, en MP3 o en WAM pero vamos a convertirlo aquí en MP3, vamos a buscar el formato primero le damos en audio con Format Factory no olviden y voy a convertirlo a, a MP3 A arrastrar aquí vamos a dar clic en aceptar y luego vamos a clic en iniciar una vez termine de convertir la canción o el vídeo el, el método para convertir de audio para cambiar el formato eh, de audio, un audio es el mismo que convertir un vídeo audio en este caso ya ha terminado nos vamos a la carpeta de salida que está aquí y como pueden ver está aquí, vamos a cambiar de nombre para que no nos equivoquemos vamos a dejar solo esta opción. sacamos de aquí esta carpeta, ya podemos cerrar todo esto ya aquí está en vídeo y aquí está en audio, no lo reproduzco aún por lo que no se ha modificado y entonces este vídeo sería eliminado de, de este canal, me podrían sancionar por un unos tiempo, por un tiempo perdón, entonces eh, la cuestión es que una vez ya lo modifique lo voy a reproducir y verán que este tutorial va a seguir su transcurso sin ningún inconveniente por lo que ya no hará parte de esta canción del verdadero dueño sino que hará parte del, eh, será propiedad de, del seguidor, del suscriptor que me, que me la solicitó voy a poner su nombre en la canción entonces una vez hecho ello vamos a, a buscar el programa Audacity este, con la CD lo vamos a modificar para que quede siendo del suplitor. Entonces vamos a arrastrar aquí, esperamos a que cargue. Y aquí vamos a darle clic aquí, para que me sirven estas dos casillas aquí. Luego vamos a dar clic en efecto, y vamos a dar clic, y vamos a buscar la opción que diga cambiar tono, o no, cambiar ritmo. Cambiar ritmo y aquí vamos a ponerlo a, a menos 4 menos 4 menos 4 5 o si ustedes quieren que sea más rápida la pueden pueden modificar hacia acá hacia la derecha pero en mi caso lo hago así la izquierda para que sea un poco lento y no pierda la calidad pero no importa, eh, lo importante es que no lo dejemos en el punto en el que estaba en el ritmo entonces damos clic en aceptar y aquí se va a modificar esto, se va a correr un poquito ustedes pueden fijarse aquí en estas medidas que trae el programa por defecto y verán que se va a correr, un... mire que llegó de aquí salto saltó acá entonces ahora sí ya la puedo reproducir en caso de que usted quiera subir el volumen a la canción al 100% simplemente corren estas dos opciones pero deben tener en cuenta que sus bocinas van a sufrir más, entonces los audios del, del, del ordenador van a sufrir. Y si es un dispositivo, un reproductor de sonido también va a sufrir, entonces es mejor dejarlo como está. Pero si la canción es muy bajita, lo podemos subir, microelemento se llama a reproducir. Eh, ya como ven la he reproducido y no me han eliminado el, el tutorial ni me han reclamado nada porque está modificada entonces ahora lo que vamos a hacer es para guardarla vamos a darle clic en archivo exportar y aquí vamos a poner el nombre que queramos nosotros vamos a guardarla aquí en Escritor le voy a poner, vamos a ver quién fue que me la solicitó, me la solicitó, perdón, me la solicitó este Kevin Brandon. Entonces vamos a poner aquí Kevin y aquí vamos a poner nombre de, de artista, le voy a poner Kevin. Kevin. nombre de la pista, vamos a ponerle, por ejemplo, Brandon, título del álbum, pongámosle, yo tuve, número de pista, 1 año, 2000. 2020, género, no sé, vamos a ponerle a ah, tema eso así, no sé, y ya con ya esto ya, con estos datos ya la canción vendría a quedar, a quedar eh, como si fuese creada por Kevin, entonces vamos a darle clic en aceptar y comienza a procesarse, entonces así se, se, se va de copyright de, o reclamos por derechos de autor en, en YouTube eh, por una canción, entonces eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten, no olviden de suscribirse y comentarme si algo entonces la canción vendría siendo esta, vamos a reproducirla, vamos a hacerlo con VLSX para que vean los datos que acabamos de, de introducir, entonces vamos a reproducirlo Entonces, si damos clic acá afuera y presionamos aquí, damos clic derecho, propiedades. Verán que aquí Parece Kevin, eh, género, eh, no, no, verdad que no lo, no lo, no, no, no nos metimos en detalle con el género. Entonces no nos va a aparecer. Entonces, vamos a detalles. Miren aquí, y YouTube intérprete Kevin, número de pista 1, año 2020, a ah, género, yo no, entonces así ya queda la canción y eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado, chao.